Más de 100 vecinas y vecinos de Mendillorri han acudido al cuarto foro de barrio de este año, celebrado en el Salón de Actos del CIVIVOX. La movilidad es una de las prioridades en un barrio con una densidad muy alta de vehículos y carencias en el transporte público. Hay seis, horas, seis viajes a la hora. entonces Dos viajes, por ejemplo, que puedan ser al revés, para que la gente pueda subir y bajar. ...en autobús... ...lo que ha dicho el señor de la... llave en dos sentidos es una buena idea... ...lo hemos comentado y lo hemos escuchado a varias veces. ...no he oído a nadie decir nada... ...del problema que tenemos de aparcamiento... ...por la zona del CV Box... ...tampoco faltaron las quejas... ...sobre la necesidad de espacios deportivos... ...problemas de tráfico... ...o zonas desatendidas del barrio... ...se apagan 11 farolas... ...no se ve nada a las 12 de la noche... Abajo, eh, en la mitad de la carretera, hasta la próxima rotonda, hay un paso cebra que cuando es de noche es muy peligroso. No se ve a las personas pasar. El tema del vaciado del lago, me parece que costó, salió en la prensa, 300.000 euros. Entonces me parece que es un coste bastante elevado pero todas las calles sufren de tener un hormigón Cotegrán eh, que bueno, se va descascarillando con el tiempo y al final pues tarde o temprano habrá que actuar en todo el barrio en ese sentido. A la noche cuando voy a dar la vuelta veo a muchos niños o jóvenes arrinconados en portales, en cosas de esto. Yo creo que las escuelas debían tener en el hall o en algún sitio, un sitio para el invierno sobre todo, los meses de invierno. Lo que solicitábamos es eh, la ampliación del horario de apertura de biblioteca eh, porque hay mucha juventud, nuestras hijas y nuestros hijos no están solo en las bajeras. Que en esas zonas donde se ven que se juntan gente pongan más papeleras. Existe la problemática de que todos los jóvenes o personas que quieran practicar deporte tienen que asistir a otros centros de barrios colindantes. Ante un aforo mayoritariamente joven, la concejala de barrio Laura Berro hizo un largo repaso de las necesidades, peticiones recibidas y soluciones acometidas, entre las que destaca el edificio comunitario Passive House. Respecto al edificio Passive House, pues bueno, eh, desde la asociación de vecinos y colectivos valoramos muy positivamente la actuación en este sentido. Lo que me da miedo es luego cómo se va a gestionar ese edificio, quién va a estar ahí al, al cargo de eso, si puede entrar todo el mundo o cómo se va a hacer. Y estamos construyendo un proyecto de muchas realidades con muchas formas de entender lo que es la vida comunitaria o los espacios y nos estamos poniendo de acuerdo.